Primera de Crónicas, capítulo 26 Esta es una lista de las divisiones de los porteros, de los Coracitas, Meselemías, hijo de Coré, uno de los hijos de Asaf, los hijos de Meselemías, Zacarías, el mayor, Gediael, el segundo, Sebadías el tercero, Hatniel el cuarto, Elam, el quinto, Joanán, el sexto, y Elioenai, el séptimo, los hijos de Obed-edom, Semaías, el mayor, Josabat, el segundo, Joa, el tercero, Sacar, el cuarto, Natanel, el quinto, Amiel, el sexto, y Isaacar, el séptimo, y Peuletai, el octavo porque Dios había bendecido a Obed Edom. Semaías, hijo de Obed Edom, tenía hijos que eran líderes, capaces y tenían gran autoridad en la familia de su padre. Los hijos de Semaías, Otni, Rafael, Obed y Elzabat, sus parientes Eliú y Semaquías, también eran hombres capaces. Todos estos descendientes de Obed-Edom, mas sus hijos y nietos, un total de sesenta y dos, eran hombres capaces, bien calificados para su servicio. Los dieciocho hijos y hermanos de Meselemías también eran hombres capaces. Osa, uno de los hijos de Merari, puso a Simri como líder entre sus hijos. Aunque no era el primogénito entre sus otros hijos, estaban ilcías el segundo tebalías el tercero y Zacarías, el cuarto el total de los hijos y parientes de osa eran de trece. estas divisiones de los porteros a través de sus jefes de familia servían a la casa del señor al igual que sus hermanos cada puerta fue asignada por sorteo a diferentes familias la menos importante igual a la más importante. La suerte de la puerta oriental recayó en Meselemías. Entonces echaron suertes sobre su hijo Zacarías, consejero, sabio y perspicaz. Y la suerte de la puerta del norte le correspondió a él. La suerte de la puerta del sur correspondió a Obed-edom. Y la del almacén de sus hijos. Supim y Osa recibieron la puerta del oeste y la puerta de Salet en el camino que sube. Estaban siempre vigiladas. Había seis levitas de servicio cada día en la puerta oriental: cuatro en la puerta norte, cuatro en la puerta sur y dos a la vez en el almacén. Seis estaban en el servicio todos los días en la Puerta Oeste, cuatro en el camino principal y dos en el patio. Estas eran las divisiones de los porteros de los hijos de Coré y los hijos de Merarí. Otros levitas bajo el mando de Ahías estaban a cargo de los tesoros de la casa de Dios y de los tesoros de lo que había sido dedicado a Dios. De los hijos de Ladán, que eran los descendientes de los gersonitas a través de Adán, y eran los jefes de familia de Adán, el gersonita. Geyeli, los hijos de Geyeli, Setam y su hermano Joel, estaban a cargo de los tesoros de la casa del Señor. De los Amramitas, los Isaritas, los Hebronitas y los Usielitas, Sebuel descendiente de Gersón, hijo de Moisés. Era el principal encargado de los tesoros. Sus parientes por parte de Eliezer fueron Reabías, Jesaías, Joram, Sicri y Selomot. Selomot y sus parientes estaban a cargo de todos los tesoros de todo lo que había sido dedicado por el rey David, por los jefes de familia que eran los comandantes de millares y de centenas, y por los comandantes del ejército. Dedicaron una parte del botín que habían ganado en la batalla para ayudar a mantener la casa del Señor. Selomod y sus parientes también se encargaron de las ofrendas dedicadas al Señor por Samuel el Vidente, Saúl, hijo de Cis, Abner, hijo de Ner, y Joab, hijo de Sarvia. Todas las ofrendas dedicadas eran responsabilidad de Selomot y sus parientes. De los Isaritas, nañías y sus hijos recibieron funciones externas como funcionarios y jueces sobre Israel. De los hebronitas, Asavías y sus parientes, mil setecientos hombres capaces. Fueron puestos a cargo de Israel al oeste del Jordán, responsables de todo lo relacionado con la obra del Señor y el servicio del Rey. También de los Hebronitas salió Jericó, el líder de los Hebronitas, según las genealogías familiares. En el año 40 del reinado de David se examinaron los registros, y se descubrieron hombres de gran capacidad en Jacer de Galaad. Entre los parientes de Jericó, había 2,700 hombres capaces que eran líderes familiares. El rey David los puso a cargo de las tribus de Rubén y Gad, y de la media tribu de Manasés. Eran responsables de todo lo relacionado con la obra del Señor y el servicio del rey.